Sin rumbo, sin ganas de prisa, se asfixian y no, no miran lo que pasa. Tanta, tanta malicia que ahoga, que mata y llora. ¿Quién supiera lo que pasa? Tantas, tantas dudas asueltas, historias, raíces que añoran... Si ellos supieran que el amor no está más lejos y a quien llamamos casa Tanta, tanta falta de una cura, tanta locura entiendo no entienden de razas tantas tantas canciones revoluciones y no nos hizo falta salir de las sabanas si ellos supieran que el amor no está más lejos que a quien llamamos casa Si ellos supieran que el amor no está más lejos que a quien llamamos casa Y si realmente hubiera un Dios, pediría que por siempre tú